Hola, ¿qué tal amigos por Mocinos? ¿Cómo están? Soy Mario Cestañeda, la voz de Goku de Dragon Ball. <risa> Hola, bienvenidos y, y bueno, les pido a todos que me manden toda su energía para hacer una gangue que llama si no, por lo menos un Game, Game, Game. Saludos por